Nos reunimos hoy para firmar este convenio de la Dirección de infote con la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental en el sostenimiento de la transparencia y la integridad operativa de toda la administración del gobierno y los poderes públicos para una mejor y más digna gobernanza ...a través de la inscripción o suscripción de un acuerdo... ...para desarrollar e implementar un plan de formación y capacitación... ...orientado al fortalecimiento de las comisiones... ...de integridad gubernamental y cumplimiento normativo. Es para la nación, es para el país, es para la organización de un Estado... ...que solamente es bien organizado pero también ahora la gente que hemos construido la democracia. Y lo que como ustedes, desde aquí o desde allá, nos juntamos para seguir construyendo la patria. En el día de hoy, la firma del acuerdo y lo que se va a rubricar ahí, no es más que un documento que va a sellar un cambio, es decir, un antes y un después, en las acciones de cada uno de nosotros en el marco de la administración pública, sobre todo, para el establecimiento de un sistema de integridad. Decimos esto porque el Infotel tiene en la actualidad un contenido eh, excepcional, cursos, acciones formativas que son buenísimas.